Autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Francisco de Macorís conjuntamente con técnicos de la Biblioteca Pedro Mir de la sede central encabezaron este martes el acto de conexión virtual de las bibliotecas de ambas instituciones. La integración de las herramientas informáticas, herramientas de comunicación herramientas tecnológicas las TIC hoy tienen el protagonismo de la acción porque de todos los desafíos el más relevante ahora en estos momentos es la innovación y sobre todo la innovación tecnológica por eso las universidades tienen gran desafío porque tienen que hacer confluir dentro de sus acciones elementos muy puntuales la dimensión pedagógica las universidades deben servir para el aprendizaje para la formación continua y permanente la acción de la información, mantener un flujo constante y actualizado de las informaciones, de los avances científicos que se dan a nivel de todas las áreas del conocimiento mantener la dinámica, la dinámica organizacional. Por eso, la virtualidad se ha convertido en una herramienta que se nos exige a todos. Ninguna universidad puede abstraerse de esa realidad. Ninguna universidad puede estar de espalda, ajena a esa realidad. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.